peligro en tu dieta, ¿Qué fruta no se debe comer durante el embarazo. Bienvenidos a nuestro canal de salud y bienestar, donde hoy hablaremos sobre uno de los temas más importantes durante el embarazo, la alimentación. Como ya sabes, durante el embarazo, debemos cuidar nuestra dieta y asegurarnos de que todo lo que comemos sea saludable y seguro tanto para nosotras como para nuestro bebé en crecimiento. En este video, vamos a hablar sobre una fruta que debemos evitar en nuestra dieta durante el embarazo. ¿Qué fruta no se debe comer durante el embarazo? Durante el embarazo, es fundamental cuidar la alimentación para garantizar tanto el buen estado de salud de la madre como el desarrollo adecuado del feto En este sentido, la fruta es una fuente importante de vitaminas y nutrientes en la dieta de la mujer embarazada. Sin embargo, es importante saber qué frutas se deben evitar debido a los riesgos que pueden presentar para la salud del bebé. ¿Por qué algunas frutas son peligrosas durante el embarazo? Algunas frutas contienen sustancias que pueden resultar perjudiciales para el feto, como por ejemplo toxoplasma o listeria. Además, hay algunas frutas que pueden aumentar el riesgo de sufrir alergias alimentarias en la descendencia. ¿Cuáles son las frutas más peligrosas durante el embarazo? En términos generales, se recomienda reducir el consumo de frutas exóticas o tropicales, así como evitar el consumo de frutas que puedan estar contaminadas. Entre las frutas que no se recomienda consumir durante el embarazo destacan la papaya verde, la piña y el mango. La piña. Esta fruta es deliciosa, refrescante y muy popular en todo el mundo, pero es una de las frutas que debemos evitar durante el embarazo, la piña. La piña es rica en bromelina, una enzima que puede ser perjudicial para el desarrollo del feto y puede incluso provocar un aborto espontáneo. Además de la piña, hay otras frutas que debemos tener en cuenta durante el embarazo, como el pomelo y la papaya, que contienen químicos naturales que pueden ser perjudiciales para el feto. También debemos tener cuidado con las frutas que no estén bien lavadas o que no estén maduras, ya que pueden contener bacterias y pesticidas que pueden ser dañinos para nosotras y nuestro bebé. Es importante recordar que, durante el embarazo, nuestro cuerpo es más susceptible a infecciones y enfermedades, por lo que debemos asegurarnos de que nuestra dieta sea segura y saludable. Consulta con tu médico sobre la dieta adecuada durante el embarazo y asegúrate de seguir sus recomendaciones. ¿Qué frutas se pueden consumir durante el embarazo? La mayoría de las frutas son seguras para el consumo durante el embarazo, siempre y cuando se laven y desinfecten adecuadamente. Algunas de las frutas recomendadas por los expertos son las fresas, los arándanos, las manzanas, las peras y los plátanos. ¿Qué beneficios aportan las frutas durante el embarazo? Las frutas son una excelente fuente de vitaminas, minerales y fibra, lo que resulta especialmente importante durante el embarazo. Además, pueden contribuir a prevenir el estreñimiento, la anemia y otros problemas de salud propios del embarazo. ¿Cómo incorporar las frutas en la dieta durante el embarazo? Es recomendable consumir al menos 5 porciones de frutas y verduras diarias durante el embarazo. Las frutas se pueden consumir en forma de batidos, ensaladas, postres o como acompañamiento en las comidas principales. Es importante recordar que la variedad es clave para garantizar la ingesta de los nutrientes necesarios. Algunas frutas pueden ser peligrosas durante el embarazo debido a la presencia de toxinas o sustancias dañinas para el feto. Se recomienda evitar frutas como la papaya verde, la piña y el mango para evitar riesgos. Es seguro consumir la mayoría de las frutas siempre y cuando se laven y desinfecten adecuadamente. Las frutas son una excelente fuente de nutrientes para el embarazo. Las frutas se pueden incorporar en la dieta de diversas formas y es recomendable consumir al menos 5 porciones diarias. En conclusión, durante el embarazo, debemos tener mucho cuidado con nuestra dieta y evitar ciertas frutas, como la piña, el pomelo y la papaya. Es importante recordar que una dieta saludable durante el embarazo es fundamental para el desarrollo del feto y la salud de la madre. Si tienes alguna duda sobre tu dieta durante el embarazo, consulta con tu médico. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos sobre salud y bienestar.